que nos posibilitó hoy avanzar en criterios de registros, en modalidades de registros a través de, de la devolución que tuvimos, ¿no? eh, Estamos convencidos que la investigación sirve en la medida que posibilita esto, repensar las prácticas y generar políticas que realmente puedan llegar a todo el territorio y responder ante las necesidades y las vulneraciones de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, que nos permiten repensar una agenda en primera infancia, en clave de los objetivos de desarrollo, pero fuertemente articulada entre todas las áreas de gobierno y en este caso la Universidad de UNICEF. Así que bueno, no más que agradecerles y invitarlos a que se queden a poder compartir todo este espacio de los resultados y que para nosotros ha sido un trabajo muy importante. Muchísimas gracias. Gracias Marisa. Bueno y también nos acompaña la vicegobernadora Laura Estrata, a quien también invitamos a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas, a todos, Eduardo, Sebastián, estamos acá con Marisa en el salón de la vicegobernación, a cada uno de los que se ha conectado hoy. Eh, yo celebro que podamos estar nuevamente en el marco de estrategias que hemos trabajado y hemos desarrollado en forma articulada y conjunta, no solamente interministerialmente, sino con la Universidad Pública y con la UNICEF. Esto muestra la, la vocación de pensar las políticas y pensar las estrategias, no en el corto, sino en el mediano y en el largo, en el largo plazo. Pensaba recién en la importancia también de, de poder cuantificar y de poder construir datos que nos permitan mejorar las políticas públicas. Cuando pensamos en la creación del observatorio, cuando redactamos los primeros convenios, siempre fue la vocación de poder abrir las puertas del Estado para poder mirar de qué manera funcionamos, la calidad y de las políticas públicas y poder redefinirlas y repensarlas en función de poder responder a las grandes demandas, a las grandes demandas sociales. La inversión social en el presupuesto, en las políticas alimentarias, las estrategias de primera infancia, como decía Marisa, han sido una prioridad dentro de la agenda pública en la gestión del, del gobernador Bordet, no solamente en el marco de la retórica, sino en el marco de las políticas públicas concretas. Y esto de poder revisarnos, de poder mirarnos para poder ser un poco mejores, habla también de que tenemos la suficiente empatía y la suficiente amplitud para poder mejorar cada, cada día para poder ir sobre lo que todavía nos faltas, porque de lo que se trata justamente es de proteger derechos, de promover derechos, y quienes creemos en que el Estado debe ser un Estado presente, activo, promotor, dinámico, empático, estas son instancias que son eh, más que necesarias, no solo eh, para poder medir sino efectividad o para poder cuantificar, sino sobre todo para poder mejorar en calidad las, las políticas públicas. Yo celebro que, que podamos seguir profundizando este camino, recién Eduardo y Marisa hacían mención a, a los ODS, hace pocos días atrás la provincia hizo la firma formal de la adhesión de la provincia de Entre Ríos a los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030, independientemente que ya venían trabajando las políticas públicas con esa mirada y con esa impronta, estamos convocando ya para profundizar un camino que va enmarcado en esta, en esta estrategia, que, que tiene que ver con esto, con pensar las políticas a mediano y a largo plazo, con poder mirar más allá de lo que nos pasa en las propias narices y hacerlo de una manera íntegra e integral. Eh, agradezco a todos los que hacen posible que hoy estemos acá, porque esto siempre requiere de un trabajo arduo de, de, de los equipos, del de, equipo de, de la facultad, la Facultad siempre ha sido una aliada estratégica del Ministerio de Desarrollo Social y eso me parece recontra importante que lo puedan seguir. Lo mismo Sebastián que, que UNICEF, recuerdo en el medio, hoy estamos en el medio de la pandemia, pero nos conocimos en el medio de la emergencia climática allá en el 2016 eh, digo, las, eh, quizás las crisis o esta, estos momentos nos han juntado, pero también nos han permitido estrechar vínculos que hemos ido cosechando a lo largo del tiempo y que de alguna manera también van dando sus frutos independientemente que eh, el contexto nos sigue interpelando a que veamos nuevas estrategias para poder andar y para poder construir. Gracias Marisa, por, y gracias Eduardo, y gracias a la UNICEF por convocarme a formar parte de, de este momento, que de alguna manera también tiene parte con el camino que, que hemos emprendido hace cuatro años atrás y la convicción de que las políticas sociales tienen que ocupar un lugar que sea estratégico en las agendas de, de los gobiernos, porque se trata del desarrollo humano, se trata del desarrollo de nuestras comunidades y nuestros pueblos, y se trata de garantizar nada más que, y nada menos que, que derechos. Así que, bueno, felicitaciones, muchas gracias. Y un gran orgullo y un gran honor formar parte de, de esta mesa, de esta mirada eh, y de esta propuesta que, que pone a los niños a la primera infancia también en, en la agenda pública, que, que tiene que ver con el trabajo que ya comenzó Marisa en el COPNAF y que está profundizando en desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, bueno, Gabriel, eh, Gabriel eh, no, porque has hecho un trabajo, eh, quizás en mi verborragia de, de, de repaso, el trabajo que has hecho en torno a la inversión social que nunca me la imaginaba cómo podía ser y las variables que iban a tener en cuenta, digo, esa humanización ¿no? de, del presupuesto de la provincia que vale la pena... Eh, rescatarla muchísimo y que ha ido de tu mano esto de humanizar el presupuesto de la provincia para ponerle eh, de alguna manera también una impronta distinta y una mirada eh, que sume desde otra perspectiva ha estado muy buena y no dudo que, que seguirá siendo así en este camino así que felicitaciones y un gusto volver a verte acá un gusto bueno muchas gracias eh. Bueno, como decía, como fue mencionando Marisa y tanto Eduardo, la idea también de este evento era anunciar la firma del convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Facultad de Ciencias Económicas, sobre, para continuar con esta línea de generación de información en torno a las estrategias y modelos de políticas alimentarias, el impacto económico y productivo que tienen las políticas alimentarias y sociales, y sobre la situación socioeconómica de la provincia y la generación de información para la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas. Así que invitamos a Marisa y a Eduardo a poder hacer firma de respectivas copias del convenio para poder finalizar con esta firma. Muy bien. La okay. firma simbólica... Si me permitís, Gabriel, yo quiero, sí. por supuesto, agradecer a, a Marisa la confianza eh, que hoy estamos renovando con la firma de este eh, acuerdo, de este convenio marco de colaboración. Muchísimas gracias, Marisa. Muy amable. Y gracias, Eduardo, como decía Laura, en esto que para nosotros es tan importante de poder estar trabajando con la universidad pública y realmente ustedes han acompañado todo un proceso de ayudarnos a pensar en esto de la, de la construcción de un dato social estratégico necesario y parte de esto es lo que intentamos ahora poder profundizar y, y continuar trabajando. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo compartido y también por la confianza en poder generar este trabajo ahora. Gracias. Muchas gracias. Y por último, como para cerrar un poco estas instancias de agradecimiento y reconocimiento, eh, me gustaría también resaltar el trabajo que han hecho tanto desde el Observatorio de Políticas Sociales, Lucía Schifu y Sofía Coaglia, así como desde el COMNAF, Nancy Ruiz Díaz, y también resaltar el rol que tuvo Leandro Rodríguez, el exsecretario de investigación de la facultad, en todo este proceso. Así que volver a agradecerles a ellos también. Sí, nosotros nos sumamos a ese agradecimiento desde acá, a, a los, por eso digo a los equipos que han estado detrás en cada una de las áreas trabajando mucho y sosteniendo experiencias como la del Observatorio del Consejo de Políticas Sociales que han sido vitales también en el marco de los contextos difíciles que nos tocaron atravesar. Muchas gracias. Eh... La idea ah, de ahora sería compartir el rol que han tenido la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto en la agenda de la facultad como en el rol que tiene UNICEF en todo este proceso. Mario, sí hay de me comentar que tenemos problema de conexión, así que si están de acuerdo, pasamos a la presentación que nos vas a compartir Antonio Canavini eh, respecto al rol que tiene UNICEF en esto. ¿Antonio sí. está presente? Sí, sí, estoy aquí, Perfecto. Gabriel. Eh, voy a compartir mi pantalla. Un segundo, sí, cómo no. Ahí va. ¿Me confirman si la ven? ¿Se logra ver? Perfecto. Ahí va. Bueno, muchas gracias eh, por este espacio. Eh, yo les voy a presentar eh, brevemente el... Eh, como desde UNICEF estamos trabajando el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, la Agenda 2030, eh, les voy a contar brevemente algunos resultados que hemos eh, logrado a la fecha. Eh, y básicamente, eh, como ustedes saben, el, el, los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen que ver con... Eh, están muy enfocados básicamente en el cumplimiento de los derechos con eh, 17 objetivos, 169 metas, eh, todo muy centrado en las personas y está basado principalmente en, en convenciones, en declaraciones, en tratados internacionales, eh, y la idea básicamente de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo del, del Milenio es eh, no dejar a nadie atrás. Entonces, en ese sentido y tomando en cuenta eh, todo, digamos, este enfoque y marco eh, de trabajo, es que eh, nosotros desde UNICEF como otras agencias de Naciones Unidas vamos realizando nuestro accionar eh, con esa premisa de no dejar a nadie atrás, haciendo énfasis en alcanzar a los más excluidos, los más vulnerables obviamente para eh, cumplir y la realización de los derechos humanos eh, de todas las personas sin discriminación alguna procurando la igualdad entre los géneros y el empoderamiento las, de las mujeres y, y las niñas eh, esto es para que tengan una idea, esto es cómo está UNICEF actualmente conformado. Hay un área de inclusión social y monitoreo de los derechos eh, donde yo eh, pertenezco y, y, y veo temas de, de monitoreo y evaluación. Hay otra área de eh, educación eh, que tiene que ver con eh, también temas de inclusión y calidad educativa, eh, protección y acceso a la justicia. Eh, un cuarto componente es eh, salud y bienestar, y un último componente es de movilización social y de recursos. Eh, estos son, he, ido, he tratado de colocar los resultados más, eh, digamos, rescatables durante todo este periodo, eh, mirando hace unos cuatro años o tres años hacia atrás, pero también anclando cada uno de estos resultados a, a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible van a ver a la derecha que generalmente van a aparecer los objetivos de desarrollo sostenibles asociados por ejemplo en este caso al área de inclusión social y monitoreo de los derechos de la niñez eh, en, en, en esta área en particular es, creemos que se puede contribuir a, a los ods 1 5 8 10 y 17 mucho énfasis en inclusión social eh, por ejemplo, hemos, hemos logrado que casi un millón de niños que no tenían antes cobertura en el sistema de protección social ahora sí puedan acceder a la misma. Eh, también trabajamos con eh, niños que no tienen el certificado único de discapacidad y los reinsertamos, es una agenda que teníamos con Marisa eh, pendiente y que tenemos todavía en, en Entre Ríos como también en otras dos provincias. Eh, mucho posicionamiento, abogacía, generación de evidencia sobre los efectos del, eco, del contexto económico y social. Eh, la Estrategia Nacional de Primera Infancia ha sido aprobada por decreto presidencial, eh, con tres políticas integrales también de desarrollo de la primera infancia. Eh, hemos logrado contribuir a mejoras en el accionar del programa de primera infancia en, en la Ciudad de, de Buenos Aires, en base a un reporte de, de evaluación. Eh, generamos estadísticas sobre in inversión social y esto es algo interesante eh, que viene también a, a lo que estaban comentando anteriormente después de, de, de un poco más de 10 años de descontinuación sobre las estadísticas de inversión social se ha logrado con mucha incidencia y abogacía desde unicef que se logre nuevamente colocar eh, o se, se, se genere esta, esta información y sea pública eh, eh, aumentos extraordinarios de la, de la AUH en base a, a mensajes, eh, procesos de incidencia con el gobierno eh, y el Fondo Monetario Internacional eh, y en general son procesos más de generación, de compilación, análisis y difusión eh, de información a nivel eh, provincial. Un dato importante es que este año vamos a, a, a tener resultados de la encuesta nacional de niñez y adolescencia. Eh, esta encuesta es a nivel nacional. Eh, se, se han llegado casi a 15 mil hogares. Estamos justamente en, en la etapa de procesamiento de los datos. Eh, se tiene como 130 indicadores dentro de esta encuesta que cubren alrededor de 9 de los 17 ODS. Eh, esto es un dato también que les quería com comentar acerca de esta encuesta nacional de, de niñez y adolescencia que lo hemos hecho con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Ministerio de Desarrollo Social, INDEC también ha estado involucrado en algún eh, momento, pero eh, aquí lo que quería mostrarles es que casi la mitad de, de, de todos los indicadores están cubiertos, los indicadores asociados al seguimiento de los ODS están cubiertos por MIX, MIX es las siglas en inglés de esta encuesta nacional de niñez y adolescencia. Entonces, eh, el mensaje es que desde UNICEF eh, hacemos el seguimiento, generamos evidencia, acerca del progreso de, de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y creemos que junto con el gobierno podemos seguir contribuyendo a mover un poco el, el perímetro, la aguja alrededor del cumplimiento de los derechos basados en el enfoque de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hacemos un seguimiento como por ejemplo este que, que les estoy mostrando eh, tal vez no vean, eh, está, está pequeño para ustedes, pero en el recuadro que dice Argentina, ahí ven algunos puntos, eh, esos puntos eh, significan, por ejemplo, el rojo que se necesita aceleración para el cumplimiento de un indicador en particular, el celeste es que la, la meta ya se ha alcanzado y el azul es, es que está en, en, en progreso, ¿no? o está trabajando hacia la meta. Ahí se puede ver que Argentina, en, en diferentes dimensiones, en, en salud, en educación, en protección, en ambiente eh, y en equidad, está de alguna manera eh, trabajando, podría decirse bien en algunos aspectos, en otros necesita un poco de empuje, pero eh, lo que sí hacemos desde, desde UNICEF es hacerle el seguimiento justamente a esos eh, tipos de indicadores. Esto es un poco para contarles también que bajo el contexto COVID y eh, todo el, el distanciamiento social y todas las medidas que hemos tenido actualmente, hemos seguido trabajando desde, desde UNICEF en respuesta a a la pandemia. Entonces aquí hay algunos de los resultados también que están asociados a algunos eh, ODS. Eh, m -m -m -m Mucho eh, tema de nutrición, hemos, estamos trabajando con La Poderosa, con Cáritas, en, eh, en asentamientos urbanos y villas. Hemos realizado tres encuestas rápidas en base al, al marco de muestreo de esta encuesta nacional de niñez y adolescencia que les eh, comentaba, con bastante información sobre cuál es el efecto inicial de eh, la pandemia sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez. Hemos estimado, eh, es, valga la redundancia, estimaciones de pobreza infantil, eh, tratando de verificar cuál va a ser el impacto de la pandemia eh, sobre la pobreza en los chicos. Eh, también eh, tenemos un, un, un, dos reportes eh, sobre ejecución y análisis presupuestario. Ahí Javier Curso después seguramente puede comentar más alrededor de eso. Y también hemos generado eh, alguna información relacionada a niñez eh, y adolescencia con discapacidad a través de una encuesta eh, de una plataforma específica de UNICEF. Eh, en términos de educación, eh, seguimos trabajando en estos ámbitos rurales. Aquí estamos contribuyendo al, al ODS 4, 5, 10 y 17. Eh, tenemos modelos innovadores eh, de, que tienen que ver con tecnologías de la información, pero también con habilidades para la vida en escuelas secundarias. Eh, mucha capacitación, procesos de formación en, en docentes y en, y en profesores, eh, mejorando el aprendizaje en 500 eh, niños de zonas eh, rurales vulnerables. Tenemos también eh, alta incidencia en el sentido de eh, que hemos propiciado un espacio, el Foro de Líderes para la Educación, eh, con más de 12 universidades nacionales y privadas, think tanks, eh, sociedad civil. Eh, para hablar justamente de cuál es eh, la agenda pendiente hacia adelante en términos educativos. Hemos generado evidencia y hay un par de estudios que también creemos que son innovadores. Eh, y en términos del COVID, eh, también hemos eh, trabajado con eh, el Ministerio de Educación a través de la generación de evidencia. Hemos hecho también una encuesta específica a hogares eh, hemos, seguimos apoyando con materiales eh, educativos eh, y contenidos específicos eh, a, a niños y adolescentes para que el aprendizaje no se pierda y sea continuo en este tiempo de, de aislamiento. Eh, participamos en consejos asesores. Eh, tratando de eh, brindar asistencia técnica para el retorno a, a clases eh, y, y todo el tema de distribución de materiales, fortalecimiento de capacidades a directores y docentes eh, están planteados durante este, este tiempo de, de pandemia. En términos de protección y acceso a la justicia, contribuimos a, a los ODS 5, 10, 16 y 17. Eh, aquí en particular hemos apoyado en la implementación del observatorio en Entre Ríos, eh, para contar con este registro unificado para el monitoreo de la implementación del protocolo interinstitucional sobre casos de abuso sexual. Eh, seguimos trabajando sobre el registro único nominal, el RUM, en, en 16 provincias, creo que eso está ya un poco más avanzado, eh, porque todo lo, lo que les estoy contando es con, con un corte a, a hasta finales del, del año pasado. Eh, hemos generado de alguna manera también abogacía e incidencia para una ley sobre el apoyo eh, a los egresados de, de centros y de hogares en, en 18 provincias. Eh, seguimos muy involucrados en el debate parlamentario sobre la reforma de la justicia eh, juvenil, eh, como también tenemos eh, algunos pilotos eh, en términos de proyectos como Crianza sin Violencia, que a, ataca directamente a temas de violencia, eh, y también generamos eh, evidencia eh, no solamente con el RUN sino, y el observatorio, sino también con base de datos para eh, seguimiento del abuso policial eh, con niños ¿no? eh, en, en vecindarios extremadamente vulnerables. En el tema del COVID hemos generado bastante material, sobre todo muy enfocado a la prevención y tratamiento de casos de coronavirus para centros de eh, privación y restricción de libertad. Eh, generamos contenidos también eh, y los hemos tratado de difundir a través de la plataforma Seguimos Educando, eh, ayudo apoyos psicosocial a 39 operadores en 16 centros de privación de libertad, es algo que también vamos a seguir eh, trabajando, hemos venido trabajando y en el contexto de la pandemia todavía se ha reforzado aún más eh, y también los encuentros virtuales con adolescentes sin cuidados eh, parentales. Eh, en salud eh, Hemos trabajado mucho la consolidación del de plan de embarazo no intencional en adolescentes. Tenemos eh, una contribución eh, interesante en el proyecto de ley para la regulación del ejercicio de profesionales obstetras. Se ha generado información, eh, análisis de situaciones eh, para no solamente la prevención de, de suicidio, sino también para eh, fortalecer el enfoque de derechos y los planes estratégicos. Eh, se ha fortalecido también el acceso de... Eh, a servicios de salud de adolescentes, a través de las asesorías eh, de salud. Eh, se tiene una ruta nacional elaborada para mujeres eh, adolescentes menores de 15 años, mucho trabajo también con trabajadores, los frontline workers, estos que están en primera línea eh, para el abordaje contra el abuso sexual, eh, campañas de, de, de promoción y de sensibilización para prevenir el embarazo adolescente, no solamente el embarazo, pero también la prevención de la obesidad eh, y todo lo relacionado a aspectos de nutrición y salud escolar. En el tema del eh, COVID, eh, no me he olvidado mencionar que con, con salud apuntamos al ODS 2, 3, 5, 10 y 17. Eh, mucho fortalecimiento de capacidades a través de capacitaciones a los agentes sanitarios eh, a profesionales de, de la salud eh, sobre diferentes temáticas con controles prenatales, vacunación, lactancia materna, acompañamiento en el parto, eh, pero también estamos trabajando en la distribución de kits eh, de higiene, eh, tratando de eh, tener un entorno propicio en términos de acceso a agua y medidas de, eh, sanitarias. Eh, ya estoy acabando, me quedan dos, eh, en la última temática o bueno, en el último componente que es movilización social y de recursos, eh, mucha exposición de mensajes eh, clave eh, en nuestras redes, eh, ahí creo que hacemos un, un gran trabajo en socializar todo, todo lo que les he eh, mencionado, eh, entonces alcanzamos números interesantes, 1.600 millones de exposiciones, eh, en, en, en el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño Igual eh, se ha generado un montón de, eh, de mensajes. Eh, fomentamos mucho la participación y el involucramiento de los adolescentes. Ahí hay algunas iniciativas que eh, generamos. Eh, por lo tanto, la participación de los adolescentes, como es una de las recomendaciones del, del Comité de los Derechos del Niño, es algo que nosotros seguimos trabajando y creemos que todavía hay mucho por escuchar a, a, los, a los chicos. Eh, pese al contexto económico y social, UNICEF sigue teniendo una voz eh, interesante al momento de hablar del cumplimiento de los derechos. Entonces, la recaudación de fondos también es un tema que eh, nos sentimos orgullosos de, de, de mencionar. Eh, se ha creado un grupo promotor con, con empresas para que se puedan generar cambios positivos internos dentro de, eh, de las empresas, eh, que favorezcan obviamente a las familias. Se ha, ha también ha apoyado al al Ministerio de Derechos eh, o al Ministerio de Justicia para el Plan Nacional eh, sobre Empresas y Derechos Humanos, y se tiene también generación de evidencia sobre los derechos del niño y el sector privado con participación de más de 700 empresas. Eh, en, en este componente estamos apoyando de manera intersectorial a, a todos los ODS que ven eh, en la parte de la derecha, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 8, al 10 y al 17, y en este tiempo de COVID eh, básicamente lo que hemos hecho es socializar información. Tratar de, eh, a través de la generación de evidencia, socializar la, eh, los datos a autoridades de alto nivel. Estas encuestas rápidas que les mencionaba, eh, las estimaciones de pobreza, eh, se han presentado inclusive al presidente, ha, se ha, habido, ha habido audiencias presidenciales y ministeriales con primera dama, jefe de gobierno, entre otras autoridades, y creemos que ahí, digamos, existe un valor agregado en el sentido de seguir generando evidencia que dé cuenta de los efectos posibles del COVID y al mismo tiempo de eh, encontrar estrategias que puedan mitigar los mismos. Y finalmente, eh, más de 7,700 adolescentes han expresado su voz a través de una plataforma que se llama Youth report generada por eh, UNICEF. Eso es lo que les tengo que comentar. Creemos que hay una gran oportunidad no solamente para seguir monitoreando el, el avance de... Eh, de eh, la Agenda 2030 y los ODS, sino que la academia es fundamental y es un aliado fundamental al momento de tener estos, estos conceptos, desarrollos metodológicos eh, de seguimiento para eh, seguir profundizando acerca de cómo se puede eh, mejorar el cumplimiento de los derechos humanos sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias Antonio, muy interesante, la verdad que muy valioso el, el trabajo que viene haciendo tanto desde UNICEF en marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, nosotros de la facultad venimos impulsando también el proceso de apropiación Agenda 2030, quien lo coordina es Mario Siede, eh, en un proceso muy, muy interesante la verdad. Eh, Mario, eh, ¿estás conectado? Hola Gabriel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a las autoridades de la provincia, a las autoridades también de, de, de la facultad, de UNICEF. Eh, gracias de este breve, breve comentario, digamos, del programa que venimos desde hace ya un poco más de un año en la Facultad de Ciencias Económicas de Apropiación de la Agenda 2030, con un trabajo que queremos compartir hacia adentro y hacia afuera de la facultad, hacia adentro, asumir compromiso desde la investigación, la docencia y la extensión universitaria, y hacia afuera, por supuesto, dialogando con los principales actores de la sociedad civil, con el Estado y también con las empresas, digamos, desde el rol de universidad pública. Pero tal vez este, eh, decir que también me causa mucho, cantidad de operadores y operadores base de trabajadores y trabajadoras sociales que hace mucho tiempo que nos venimos encontrando en los temas de, de, de Niños, niñas, adolescentes, y la verdad es que ha sido un trabajo, esta todo esto, esto que estamos celebrando hoy, un trabajo de largo aliento, que, que la verdad que queremos contribuir desde el programa de apropiación de la Agenda 2030 a que se sostenga, este convenio no hace más que ratificarlo, y, este, y bueno, por supuesto que seguiremos en, en contacto con todos y todas en estas mismas líneas. Eh, por otro lado, eh, decir que, que se renueva nuestro compromiso eh, con el diálogo y entonces también decir que estamos allí desarrollando unas actividades de capacitación con comunas y también estamos pensando en fortalecer la perspectiva de, de la cuestión de género con, con varias iniciativas que estamos ya preparando desde el área de investigación, solamente para anunciar un par de, de, de, de cuestiones que estamos ya encaminando y de van a poder este, participar. Gracias, Gabriel, y un saludo a todos. Muchas gracias, Mario. Bien, Bueno, ahora sí, si sí, que les parece, pasamos a la presentación de los resultados del de convenio que se firmó eventualmente, Facultad, de UNICEF, Ministerio de Desarrollo Social y COPNAF. Eh, aquí en este convenio se trabajaron tres grandes líneas de trabajo. La primera es la que llevó adelante Adrián Rosencarl, Respecto sobre la Mesa de Primera Infancia y la consolidación de la Mesa de Primera Infancia en la provincia de Entre Ríos, línea que ha sido muy fructífera y ha tenido una continuidad muy importante. Adrián, ¿estás con nosotros? Estás muteado, me parece. Acá estoy. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, es un placer enorme estar con ustedes, compartiendo este momento de cierre y de reinicio, ¿no? de continuidades, que eso es lo bueno de, los, de este tipo de trabajo, cuando no quedan fracturados en un proceso de tiempo y, y se generan continuidades que marcan coherencia, que marcan este, estrategias a, a más largo plazo. Eh, yo voy a compartir eh, una. Um, esperen que esto de aprender, este, las distintas un momentito. ¿eh? Como, Quiero compartir el Powerpoint. En cualquier momento lo logro. <risa> No está la opción. Abajo a la derecha dice presentar ahora y ahí sí. le abren las opciones. Fíjate que no esté minimizada tu ventana. Ajá. Creo que ahí. Cuando la tengas abierta, seleccionala y te va a aparecer en azul el botón. Cualquier dificultad, si no, Adrián, enviarla por correo y la presento desde mi computadora. Sí, porque no puedo... No, si querés pásamela mientras seguimos con el, la, el otro resultado y mientras me la mandás, vale. después hacemos la presentación. Bueno, yo te la mando, pasame. Eh... Ahí te escribo en todo caso un correo. Vale. Entonces seguimos con la presentación de la línea referida a eh, la inversión social en primera infancia, el costeo de políticas de primera infancia... Eh, Mariana estás muteada me parece también. Sí. ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes a todas y a todos a todas las autoridades, a todos los, los participantes que nos acompañan esta tarde la verdad que bueno, para mí, como decía Adrián también es, es un placer compartir este, bueno, el trabajo que venimos realizando en este caso junto con Gabriel este, bueno, de estos resultados tan importantes para, para la provincia Voy a intentar compartir yo ahora el PowerPoint. Este, a ver, a ver qué. Un segundo también. Ay, no sé por qué no me deja compartir. A ver, bueno. Eh, si no, comparto yo, este lo tengo. <risa> si no, Gabriel... Eh... A ver, ahí se ve. Sí, se ve. Sí, sí, sí Gabriel. Perfecto. Bueno. Sí. Este, bueno, como les decía, voy a presentar los principales resultados de la investigación relacionada a la cuantificación de la inversión social destinada a la niñez eh, de, en el periodo 2010-2018 por el Estado entrerriano. Este, quiero destacar, como, como mencionaban el principio, que es un paso clave en la agenda de las políticas sociales, ya que se genera información primaria para mejorar el diseño de los programas y este, asignar eficientemente el presupuesto. Y en este sentido, el presupuesto público es la principal herramienta mediante el cual el Estado implementa las políticas y los programas sociales. No sé si, si querés pasar, Gabriel. Sin embargo, este, el sistema estándar de clasificación del presupuesto no permite conocer cuál es el gasto destinado a un grupo determinado, ya que, este, sino más bien el gasto por objeto, o por finalidad, etc. Por esta razón se dice que el gasto social destinado a la niñez es un dato a construir. Eh, por lo tanto, eh, el gasto social dirigido a la niñez, este, si querés pasar, Gabriel, eh, hace referencia al gasto en programas y actividades destinados a los niños y niñas entre 0 y 17 años, y 17 años de, dentro del gasto público total, y el gasto este, que alude a la inversión social en primera infancia, hace referencia a los programas y actividades este, destinadas específicamente a los niños y niñas entre 0 y 4 años. Entonces, pasando directamente a los números, en, la, en, esta, en esta diapositiva se muestran los principales resultados del gasto público social destinado a la niñez en el periodo 2010-2018. Como se puede ver en el gráfico, este monto este, crece exponencialmente en el periodo, alcanzando en el año 2018, aproximadamente los 27.000 millones de pesos. Este, y si expresamos esta cantidad en términos de variables de referencia del tamaño del Estado, como es el gasto público total o el gasto público social de, de la provincia, podemos ver también que crece levemente. ¿Sí? Por ejemplo, en términos de gasto público social, que está representado por la línea gris, se puede ver que en el año 2018, el gasto público social destinado a la niñez tuvo una participación del... 62,4%. Este, a fin de descontar el, el efecto inflacionario que tienen implícito estos datos, se presenta a continuación estos montos en términos reales. A ver si en, la siguiente, en esta diapositiva. ¿sí? Como se puede ver, el gasto público destinado a la niñez en términos reales crece sostenidamente entre el año 2010 y 2017 en el cual este, cae levemente en el año 2018, producto de la crisis macroeconómica que vive el país y que afectó este, muy fuertemente en las provincias. Este, más allá de esta crisis, se puede ver que el gasto público social, eh, se si puede volver a <risa> destinado a la niñez, este, creció entre el año 2010 y 2018, este, de 57 mil pesos a 67 mil pesos, es decir que aumentó casi 10 mil pesos en términos reales, ¿no? Ahora sí, si sí, de manera análoga, si vemos algunos datos respecto a la inversión social en primera infancia, ¿sí? la misma también crece exponencialmente en todo el periodo analizado, igual que el gasto social destinado a la niñez, alcanzando en el año 2018 los 4.600 millones de pesos. También se puede ver a través de las líneas como en términos de variables de como el gasto público total o el gasto público social, la misma crece levemente, en este sentido, este, por ejemplo, en términos del gasto público, el gasto público total, la misma crece aproximadamente un punto porcentual entre, punt entre puntas, pasando del 4,2% en el año 2010 al 5,4% en el 2018. ¿Sí? beneficiando de esta manera la prioridad del gobierno provincial en la población de, de primera infancia. Ahora también, si le sacamos el efecto de la inflación a, a estos montos, desflatando la serie este, por el IPC provisto por, por el mismo UNICEF, el gasto este, destinado a primera infancia en términos reales, también se puede ver que tiene una tendencia... Este, eh, claramente creciente hasta por lo menos el año 2017, donde, bueno, como mencionábamos recién, la crisis macroeconómica del país afecta un poco las la cuentas y decae este, ligeramente, sin embargo, se puede ver que en términos per cápita, claramente crece, eh, del año 2010, donde aproximadamente eh, era, tenía un monto este, por niño de 25.500, pasa a, los 41 mil pesos en el año 2018. Este, este, y respecto a la categoría del gasto, el gasto público este, social destinado a niñez como la ISPI, eh, las categorías con mayor participación, como se puede ver en el gráfico, son eh, educación y salud. Este, con una participación del 73% y 12%, respectivamente, en el gasto público social destinado a los niños, y del 61% y el 18% en la ISPI. Este, esto se ve básicamente que la salud y la educación son competencias de, de la provincia, ¿no es cierto? Este, bien, y bueno, ahora a continuación Gabriel va a presentar la inversión social que realizó el Estado en el Consejo Provincial de Niños y Adolescentes y las Familia en, en el año 2019. Gracias, Mariana. Sí, acá en la, eh, la línea que fuimos trabajando con Mariana tenía dos grandes ejes que te tratábamos de resaltar. Por un lado era la continuación y profundización de la inversión que realiza el Estado en términos generales, en términos presupuestarios, es decir, tomar el presupuesto público de la provincia y hacer una reclasificación para ver cómo llega eh, el, este presupuesto, este gasto social, hacia la niñez en términos de gastos sociales, que fue lo que presentó Mariana, Allí le, la novedad que introdujimos y la diferencia es eh, poder analizar más allá de la inversión en niños, niñas, adolescentes, es decir, en las personas menores a 18 años, también introdujimos las estimaciones, como bien presentó Mariana, respecto de la primera infancia. Eh, y por otro lado, que hicimos, eh, lo que fuimos trabajando fue las estimaciones de algunos programas en términos, eh, términos del de costeo de ciertas políticas que se realizan orientadas hacia la primera infancia. En este sentido, utilizamos una metodología para trabajar eh, los distintos algunos ciertos programas donde trabajamos con información propia de las mismas áreas que ejecutaban estas políticas, específicamente eh, en el, el COPNAF, pero también introducíamos otros conceptos como los de otros tipos de costos que podrían estar implicándose y también pensando en la modalidad ideal de la política en la cual tendría que ejecutarse entonces en este sentido analizamos eh, tres grandes eh, tomamos tres grandes líneas para analizar lo, la inversión que tienen y el costeo que veíamos esto es hacia el año 2019 no Aquí lo que analizamos es, por un lado, las, las estimaciones referidas a las residencias oficiales, en donde analizábamos eh, de, una de una serie de instituciones, de 16 instituciones oficiales, en las cuales mantenía el organismo eh, un presupuesto total de, para este año, de 190 millones de pesos, los cuales cuando nos analizábamos en términos de cama, lo que veíamos era estimaciones en torno a los 500, 600 eh, mil pesos por, por cama, por niño, eh, situación en la cual, como le decíamos, incorporábamos también algunos conceptos propios, no solamente del organismo, sino estimaciones que vayan eh, pensando otras estrategias que están acompañando. Mientras que eh, cuando descomponíamos estos componentes del costo, eh, en los distintos ítems que los componen, lo que observábamos era que eh, la gran mayoría, dos tercios de eh, este parte de costo, lo que va es principalmente hacia profesionales y personal que hace referencia a las estrategias propias de eh, la intervención necesaria, es decir, promotores de derechos profesionales que hacen a la calidad de la intervención del organismo. Mientras que cuando analizábamos también la otra, eh, otras estrategias que tenían eh, el organismo para llegar eh, con, perdón, eh, a través de residencias privadas para poder lograr una mayor inserción en cuanto a estas residencias, veíamos también que eh, había una importante inversión por el lado de eh, ampliar la capacidad que tenía el organismo a través de in inversiones en conjunto con los organismos con las residencias privadas mientras que por otro lado analizábamos también la composición de esta inversión en, el, en los programas de coordinaciones departamentales, donde veíamos, más allá de los, los, en las 18 eh, coordinaciones, más allá de los números que por ahí quedan un poco desdibujados a la hora de pensar el término presupuestario, lo que, eh, en términos inflacionarios, lo que también veíamos era que la composición de estos presupuestos y de estos costos implicaban también eh, una fuerte orientación hacia eh, los programas de fortalecimiento y los programas orientados con eh, promotores de derechos y profesionales que profundizaban el, este tipo de inversión específicamente en una capacidad de intervención mucho más, eh, mucho más profesionalizada y con alto impacto, ¿no? Eh, y por, por último, lo que también trabajábamos era un esquema de pensar en ese momento una propuesta de, eh, una, a ver, una posibilidad en función de los costos que habíamos visto en los otros programas, de el programa que en ese momento se llama Programa Andando, referi referido a residencias para personas, para niños menores a 18 años, pero mayores de entre 15 y 16 años, lo que buscaban un acompañamiento en las últimas instancias de transición eh, eh, de estos jóvenes. Entonces, acá también habíamos planteado un esquema de posibilidad de costos tomando valores que se eh, podían observar eh, de contratación habitual en ese momento, así como también otros valores de mercado, que observábamos y est estimábamos un posible presupuesto y un posible costo propio de este tipo de programa para el año 2019. Y en función entonces de esto, eh, bueno, fuimos trabajando. Disculpenme esto de presentar y de participar de la reunión. Etc. Eh, estábamos viendo también los. A ver, utilizamos esas tres líneas para analizar cómo se pueden utilizar metodologías para estimar costos en estas políticas de intervención en la primera infancia y eh, qué posibilidades había, ¿no? Bueno, teníamos otra parte de análisis, la redistribución que tiene este tipo de gasto, pero eh, tengo entendido que también nos acompaña Javier Curcio, que es un referente y que nos ha acompañado en este proceso, así que también queríamos destinar unos minutos a que él pueda compartir su opinión y su, y su experiencia. Javier, ¿estás conectado? Sí estoy, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, mucho gusto. Varias caras conocidas. En lo poco que el MIT permite ver y la dificultad de todo esto, pero entre caras y nombres, creo que a varios, con varios nos conocemos y celebrando que en, en la dificultad de la virtualización y el confinamiento podamos seguir adelante con estas actividades. Así que celebremos eso y por otro lado, esperando que nos abran la jaula pronto. Pero más allá de eso, digo, y, y, y logremos ganarle la pulsada del virus. Eh, en, en, en, en, en la revisión del documento y la, y la presentación que yo eh, había preparado, me parecía interesante ponderar eh, tres ejes del trabajo que se trabajo que no tengo claramente cuándo empezamos, pero de alguna manera eh, por lo menos 10 años, ¿no? Los primeros datos son datos del 2010 y, y tenemos ya un trabajo recorrido bastante amplio, eh, y, y, y, y, y ponderar en ese recorrido las la, la, la superación de obstáculos, cambios de gestión, eh, diferencias en los énfasis de distintas instituciones que van infundiendo este tipo de trabajos, y de cualquier manera el análisis económico, la fiscalidad vinculada a la niñez, eh, sorteando parte de esos obstáculos y, y tratando de, de, de aportar evidencia para mejorar la asignación de recursos para, para los niños y buscando afinar el análisis de manera tal de poder brindar mejor información para hacer una mejor asignación de recursos que, como sabemos, son cada vez más eh, digamos, escasos y, y de alguna manera requieren focalizar y priorizar eh, muy adecuadamente su, su asignación. En, en el trabajo que ustedes tienen disponible, o van a estar disponibles en los próximos días, eh, que, que compila estos, estos estudios, a mí me parece interesante enfatizar tres miradas, eh, de, de, que, que de alguna manera, entré hace un ratito y no, no, no pude escuchar la la presentación con detalle, pero de, de, de cualquier manera ustedes tienen el material disponible. Por un lado, es interesante todo el trabajo que se viene desarrollando en materia de identificar el esfuerzo financiero que hace el gobierno provincial en relación con la niñez y desde hace algunos años con la primera infancia. En esa identificación, ¿no es cierto?, de que este grupo de, de, de poblacional de los primeros años de vida eh, tienen una preocupación, una implicancia muy importante en relación con el desarrollo y con el cumplimiento de los derechos de, de, de estos niños pequeños, de sus familias, y, y cómo podemos mirar con, con una mejor lupa eh, el esfuerzo focalizado a, eso, a ese grupo particular que históricamente y tradicionalmente ha sido más desatendido o, o con menor atención relativa que otros grupos de la niñez, en la historia de nuestras prestaciones de servicios y de los distintos estados, digamos, tanto a nivel local como provinciales y, y nacionales. Esto es una iniciativa que viene desarrollándose desde el gobierno nacional, desde las eh, estrategias provinciales y también en algunos casos acompañando con, con la política pública local, y que el correlato financiero es muy interesante poderlo seguir, y en esa lógica el, el documento, el informe, tiene una mirada específica, una mirada específica sobre la inversión en primera infancia, con una metodología comparable, estandarizada, que de alguna manera viene construyéndose de manera regional en distintos países de la región, con eh, una, una coordinación, podemos decir, a nivel nacional, instalada en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación, con mucha mediación de UNICEF, UNICEF está acompañando buena parte de estos procesos en distintos países, con el gobierno nacional argentino desde hace, fácil, 15 años, y, eh, y, y con las provincias en distintas fases, con distintos ciclos y en distintas instancias, y, y con Entre Ríos particularmente, decía, desde casi una década. Eh, esa discusión permite, seguramente, digo, insisto en que entré tarde a la, porque estuve con, con otra actividad y, y no pude ver lo que presentaron, pero me imagino que deben haber presentado el seguimiento de, de esa información y cómo a partir de esa información se pueden ir definiendo y, y describiendo los énfasis, tanto para la niñez en general como para la primera infancia, y si uno hace la mirada comparada de la situación de Entre Ríos con otras provincias o con la nación, también podemos ir generando estándares regionales, estándares nacionales, y también estándares internacionales en, en virtud de por qué lado podemos ir acompañando los recursos como mirada financiera de la política pública, en todo caso, eh, lo, lo importante es el, el recurso como medio como herramienta para que la política pública pueda ser efectiva y pueda ser sostenible, pueda, pueda fortalecerse y pueda resistir a los embates y los ajustes que lamentablemente nuestras economías tienen, con cierta periodicidad, y lamentablemente Argentina con niveles de estabilización más fuertes que, que otros países, ¿no es cierto? Entonces, un primer eje de ponderación y de identificación y de fomento a continuar profundizando esta información que es una información de insumo básico para la toma de decisiones en la asignación de los recursos. Y un segundo eje que tiene que ver con la aplicación al costeo en las políticas de protección de derechos que se hicieron, que se vienen haciendo eh, en, en, en, este último, en esta última etapa de trabajo conjunto con el apoyo de UNICEF, en la eh, cooperación con el COPNAF en la cooperación con el Ministerio de Desarrollo Provincial y con los distintos equipos de trabajo y de investigación que vienen trabajando desde la universidad en este, en este tema, a partir de tomar la identificación y la, la, el mapa que nos permite ver cuánto se está invirtiendo, poder identificar en qué rubro se invierte, qué costos unitarios y qué costos globales implican esas inversiones, y cuáles son los recursos necesarios para poder escalar y darle una mayor eh, magnitud, digamos, a esa, a esa inversión, y, y poder alcanzar mayores objetivos y, y acompañar los objetivos que se presentan. Ahí eh, el trabajo, van bueno, a encontrar, que tiene un detalle muy amplio de identificación de lo que hacen las residencias socioeducativas, tanto las propias como las asociadas, pudiendo identificar cuánto es gestión pública y cuánto es gestión de, en articulación con, con organizaciones de la sociedad civil y otros actores, donde claramente a partir de este análisis se puede identificar los rubros de financiamiento, las, las distintas, eh, digamos, objetos de gasto, clasificaciones, que, que, que muestran dónde se están invirtiendo los recursos, que permiten identificar las necesidades y que a partir de eso pueden dimensionar de cuántos recursos hace falta para poder escalar esas alternativas. Hay todo un trabajo que adicionalmente la provincia de Antario se está haciendo de definición de la estrategia de primera infancia, entiendo que también hubo alguna presentación previa al respecto, y que también hay un equipo de trabajo acompañando la posibilidad de costear esa, esa estrategia, a partir de esta información que surge de este análisis previo, más la, la planificación en marcha, se puede ir profundizando, identificando mejor cuántos recursos se requieren y cómo podemos ampliar los espacios fiscales para permitir priorizar estas poblaciones de, de, de, de, de riesgos intensificados o, o, de, o de mayor eh, priorización para poder conseguir los recursos necesarios para poder avanzar en, esos, en esas implementaciones. Dentro de eso también hay toda una discusión respecto de los financiamientos y la fuente de financiamiento, cuánto de estos recursos eh, corresponden a, a, a, al financiamiento nacional que se destina a la provincia, cuánto es financiamiento provincial, cuánto aportan los municipios, así como están las residencias socioeducativas, también está el análisis hecho sobre las coordinaciones departamentales y el programa Andando, digamos, las tres eh, iniciativas costeadas dentro, como iniciativas eh, destacadas del COPNAF en relación con este, con este ejercicio, y finalmente una, una mirada que tiene que ver con eh, la, la, la distribución y el impacto en la distribución que... Eh, al, algunas de estas partidas, lamentablemente, el, el ejercicio no puede alcanzar a todo el universo, pero sí van a encontrar en la, el tercero de los ejes que, que mencionaba, eh, una mirada sobre la incidencia distributiva de, de estas políticas, cómo el accionar del Estado y estas políticas públicas que se vinculan con la niñez y la primera infancia inciden en modificar la distribución del ingreso, mejoran la distribución, hacen una situación, posibilitan una situación más equitativa, y tienden a revertir o a compensar o a nivelar desigualdades que las propias dinámicas de las economías modernas, con lógicas, digamos, de mercado muy instaladas, y con, con difíciles me mecanismos de solidaridad y de redistribución, son en alguna medida compensadas o favorecidas en su redistribución a través de las políticas públicas. Entonces ahí también, en este tercer eje, tenemos elementos para mejorar la equidad, para favorecer, cómo asignar mejor los recursos desde esta perspectiva, y en la combinación, digamos, de las distintas estrategias, podemos encontrar un menú interesante para analizar, la, para favorecer la, la asignación de los recursos. Eh, el, el riesgo que corremos en este ejercicio y en otros que otras provincias o que a nivel nacional vamos desarrollando, es que sub, subutilicemos esta información, digamos, una información por un lado muy rica, por otro lado un poco compleja y no siempre suficientemente al alcance de los tomadores de decisión, entonces también eh, desde los distintos autoridades, de los distintos eh, roles que la sociedad Va, va, va generando, y también acá está el aporte que UNICEF eh, viene desarrollando a nivel provincial y a nivel de, de otras provincias y a nivel nacional, de poder favorecer la difusión de esta información, poder ponerla a disposición de los tomadores de decisión, poder de alguna manera implementarla, digamos, a nivel de la sociedad, y en función de eso incidir y buscar incidir en, en la mejora de la asignación de los recursos. Así que nuevamente, felicitaciones por el trabajo, eh, y, y, y por otro lado lo, les propongo leerlo en profundidad, y en función de eso ir pudiendo buscar esas instancias de aplicación en el ámbito de trabajo de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias Javier, y agradecerte también a vos, a Julia, por el acompañamiento, que siempre nos estuvieron ahí respondiendo todas las preguntas y el seguimiento que nos hicieron, y también bueno agradecer a Fernanda Paredes que ha sido eh, clave en todo este desarrollo. Eh, ahora sí, Adrián, si te parece, pasamos a la presentación. Está en tus manos. Sí, sí, sí acá está. <risa> eh, fue, Creo que fue... Eh, la mala pasada tecnológica me permite introducir un poquito mejor, un poquito con más fuerza eh, lo que quiero compartir con ustedes, porque en realidad este, hay un puente entre el gasto, eh, la ponderación del gasto, la asigna, la, digamos, eh, eh, el análisis sobre la distribución de los recursos y el acceso de los niños a sus derechos, eh, entre, entre estos dos eh, eh, momentos, digamos, hay, hay un puente que se construye, y ese puente es la política pública, ¿no? La asignación de esos recursos para que la mayor cantidad de niños y, y con criterios de equidad este, y de igualdad accedan a sus derechos, tiene que ver fuertemente con el modelo de implementación de política pública. Eh, con la calidad, con la capacidad de gestión de, de, la, de una administración para pensar en cómo hacer de este puente el mejor camino posible. Y, y está probado en, la, en, en las ciencias sociales, en la administración de los programas este, de las políticas públicas, que la articulación, la integralidad, el diálogo entre todos los actores... Eh, hace que este camino, que este, que este, que este recorrido eh, llegue, en general, no siempre sucede, pero llegue mejor, con más fortalezas, eh, con mayor este, riqueza, con, con mayor este, capacidad. Entonces, eh, la idea de, de conformar una instancia de articulación a nivel provincial que organice las políticas públicas para la primera infancia, me parece que es un elemento innovador y que la provincia de Entre Ríos este, lo ha tomado con una, con una energía y una decisión política este, que no es fácil encontrar en el resto del país, conocemos distintos ejemplos que han tenido su momento de, de, de, de desarrollo y también se han apagado. Y acá me parece que hay una decisión estratégica de darle continuidad, que es lo que dije al principio antes de que este, la computadora me traicione. Así que, Gabriel, si podés pasar, este, lo que estamos presentando es la Estrategia Provincial para el cuidado y la educación de la primera infancia en contexto local, familiar y comunitario. Eh, ¿Qué es esto? Es un instrumento organizado y sostenido en el tiempo, que integra las acciones que el Estado Provincial despliega para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y sus familias, con políticas públicas de calidad, de amplia cobertura y responsablemente financiadas. Continuamos. El objetivo eh, de esta política pública que se amalgama o se consolida en la mesa provincial de primera infancia es promover la coordinación y articulación de las políticas públicas, provinciales, nacionales y municipales. Desde una perspectiva integral, con el fin de garantizar de modo prioritario el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños, de hasta cuatro años, que es la edad que, que definimos como para identificar a la población sobre la que íbamos a trabajar, sus familias, las comunidades, en toda la provincia de Entre Ríos, en todo su territorio, aumentando los niveles de bienestar, disminuyendo los niveles de desigualdad social, territorial y de género, y garantizando el acceso universal a bienes y servicios de igual calidad para todos los niños y todas las niñas. ¿Con qué fuentes normativas e institucionales contamos para este diseño bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, las leyes nacionales, provinciales y las normas municipales, las estrategias políticas y programas provinciales y sectoriales, los programas sociales nacionales universales, como la Asignación Universal, y este, los que forman parte del, del sistema de bienestar, y aquellos que fueron surgiendo y van surgiendo, como ahora en la pandemia, este, la tarjeta alimentar, IFE, ¿no?, de apoyo directo a las familias. El Plan Nacional de Primera Infancia y la Estrategia Nacional de Primera Infancia, que se implementaron cuando comenzamos este trabajo en el, el año pasado y que ahora eh, empiezan a tener continuidad en la nueva gestión. Obviamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible que presentó este, el compañero de UNICEF este, al principio, en la primera presentación, bueno, y el acompañamiento este, de, de UNICEF y de todo su equipo, con mucho compromiso, nombraste a Fernanda, a Carolina, a Sebastián, eh, y a todo el, el, el equipo y al staff de, de la oficina de UNICEF en Argentina. ¿Quiénes están involucrados en esta estrategia y en esta mesa? Eh, ahí hay un mapa donde quedan claros que en realidad no es, una, no es una relación que se establece formalmente, sino que es una relación que se va articulando y se va construyendo este, como un entretejido. Eh, digamos, no, no, no imaginamos que este tipo de, de conformaciones o de, o de organización de la política pública eh, se presente como, como una cuestión formal, definida y estanca, sino que se plantea como una construcción y una relación que se va fortaleciendo a lo largo de que se, que se va transitando el camino. Por eso está presentado de esta, de esta manera, que, bueno, que se va a poder bien, ver bien en detalle en, en el documento, pero este, esta es la forma que imaginamos la política, la construcción de la política pública una forma este, dinámica, una forma de, de, de lazos que se van este, consolidando, a veces se van debilitando, y que ese es el trabajo de quienes conducen la política para poder ir fortaleciéndolos. La definición, planificación, ejecución y e evaluación de esta política provincial requiere del involucramiento de, uno, de una diversidad de actores que deben construir conjuntamente las herramientas e instrumentos que se van a poner en juego para su aplicación. Sin el acuerdo explícito de todos los actores, resulta altamente compleja la posibilidad de alcanzar los objetivos planteados. Sí, acá el, el compromiso, y nosotros eh, recorrimos en la etapa durante todo el año pasado una, una gran cantidad de encuentros entre los distintos ministerios, las distintas áreas de gobierno, hubo mucho debate, hubo mucho intercambio, preguntas, dudas, qué le toca a cada uno, qué, qué puede aportar cada uno, romper estas cuestiones de, del celo sectorial. Venimos este, de un modelo de, de Estado dividido en campos, eh, con intereses sectoriales diferenciados, y ese es el modelo de Estado predominante en en, en, en, en la modernidad, en, digamos, en, en los formatos políticos que aún siguen dándole cuerpo a, a la organización política nacional y provincial, ¿cierto? Y eso requiere de un esfuerzo grande este, de abandonar posiciones, de compartir, compartir presupuestos, etc. La mesa provincial de primera infancia logramos conformarla... Eh, con el gobierno provincial, en un compromiso que, bueno, que queda plasmado en el decreto que, que ha firmado el gobernador, el Ministerio de Educación, o la Secretaría de Educación, Salud, Desarrollo Social, Economía, la COPNAF, el Consejo, el COPNAF, el Ministerio de, de Infraestructura, el Área de Cultura, Juego y Recreación, yo no sé si quedaron con los mismos nombres, si hubo algún cambio en, en, en este año con, a partir de la nueva gestión, pero este, estas son las áreas que participaron. Y se incluyen organizaciones de la sociedad civil, ONGs, iglesias, la academia, las asociaciones profesionales. La idea de la mesa es que no ejecuta acciones. Espérame un segundito sino que este, es el espacio donde se encuentran y se comparten las decisiones eh, para que cada uno de los organismos sectoriales eh, las implementen en sus campos específicos de desarrollo, ¿sí? eh, Si acordamos en la mesa determinadas políticas que tienen que ver con educación, será el área de educación quien lo implemente, o la CONAF o el Ministerio de Desarrollo Social. Esto es el verdadero corazón del funcionamiento de la Mesa. Que los, acuerde, los acuerdos sean implementados por cada una de las áreas que se comprometieron a ejecutarlo. Ahora sí, pasamos. El involucramiento local es fundamental. La política provincial necesita coordinar y articular con los gobiernos municipales. Eh, en los municipios es donde Nacen los niños, juegan los niños, se vinculan con el medio que los rodea, con, con, con la cultura, se acceden a las primeras experiencias de vida, y es ahí donde se generan los vínculos primarios y centrales para su desarrollo. Por eso es fundamental el involucramiento de los gobiernos municipales, la capacitación de los equipos técnicos municipales, este, la cercanía del municipio al espacio que las niñas, niños, sus familias y comunidades habitan resulta un factor determinante para el logro de los objetivos de la política pública. De la misma forma que a nivel provincial se considera conformar espacios de coordinación a nivel local, este, a partir de mesas locales, mesas municipales de primera infancia eh, y que serán las áreas del Ejecutivo Municipal las que lleven y bajen a cada una de las localidades, a cada uno de los municipios, la estrategia que se fije a nivel provincial. Eh, acá hay una, digamos, ¿quiénes están involucrados en, en, en, en, en esta política? ¿Quiénes son los sujetos que, a los cuales este, estamos eh, identificando como... Eh, destinatarios de, de, de, esta, de este entramado, bueno a los niños y niñas de 0 a 4 años, a los grupos familiares donde habitan niños y niñas de hasta 4 años de edad, hogares donde viven grupos familiares con niñas y niñas de hasta 4 años. ¿sí? O sea, no solo grupos familiares, sino los hogares en sí mismos. Las instituciones vinculadas a la salud, la educación, el cuidado y la protección de las niñas, los niños y sus familias las comunidades, barrios y territorios con mayores niveles de vulneración de derechos, los adultos responsables de las tareas de cuidado, educación, atención sanitaria, identidad, eh, los responsables de, de garantizar el espacio lúdico de los niños, del cuidado, de la educación, de la seguridad, los que se relacionan con los niños y las niñas, este, sus familias y sus comunidades desde las diversas instituciones que este, desarrollan cualquier tipo de actividad relacionada con los niños. Los funcionarios provinciales, municipales y locales vinculados a los servicios destinados a la primera infancia, los responsables de la articulación con los programas nacionales, provinciales y municipales, y los medios de comunicación, que juegan un papel muy importante y a veces no los tenemos en cuenta. Este, los agentes culturales, religiosos y de las diversas asociaciones profesionales vinculadas a la primera infancia. Sí. Eh, ¿Cómo se logra la integralidad y la coordinación que estamos planteando? Bueno, este, con el RUM con la información que, que, nos, que, nos, pro, que nos provee el RUM de, de Entre Ríos, con la posibilidad de reformar leyes provinciales y normas municipales consensuadamente, o sea, para poder aplicar las políticas debemos refrendarlo en normas este, que le den carácter eh, institucional, que las sostengan, con la capacitación de los recursos humanos de los diversos organismos provinciales y municipales, con el análisis del costeo y la, inversión política de, y la inversión en la política pública que recién nos comentaron, con la georreferenciación de todos los servicios para que se garantice el acceso, eh, para que se conozca dónde están, dónde están ubicados, cómo acceder, eh, cómo poder eh, llegar eh, a esos servicios que cada una de las familias necesita y demanda con la identificación y aplicación de estándares nutricionales, la identificación de criterios básicos para el funcionamiento de los espacios dirigidos a la primera infancia. Y acá tiene que ver con que no es cualquier lugar el que, el que puede garantizar que los niños accedan a la satisfacción de sus derechos. Deben contar con determinados niveles de calidad, eh, de infraestructura, de eh, de, de, de seguridad, de nutricionales, eh, de apoyo en los recursos humanos, etc. Lo que en algunos lugares señalamos como estándares de calidad o como, como criterios básicos mínimos en los cuales los espacios deben tener para que puedan dar garantía de, de una oferta de calidad para cada uno de los niños y cada una de las niñas. Este, y para terminar quiero, digamos, reconocer esto que dije al principio, retomarlo del principio, que es la continuidad, que es esta idea que tiene la provincia de, de, no, este, de no limitar la producción que hemos podido hacer todos hasta ahora, sino dar una continuidad en la aplicación de la política pública, este, y aquí, bueno, se han refrendado convenios, se han este, fortalecido los vínculos, eh, y, a, y, y hemos firmado desde UNICEF, también en vinculación a, al Fondo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la continuidad de esta mesa provincial. A partir de la firma del decreto que refrendó el gobernador de la provincia, donde se dio institucionalización a este proyecto que logramos definir y construir el año pasado, a la implementación de un plan de capacitación que ya ha comenzado para todo el personal de que, que, que, que se dedica al cuidado y la educación, con un fuerte foco en la atención de la pandemia, pero pensando básicamente en la pospandemia en, en los desafíos que nos plantea eh, la realidad que, que, que nos va a ofrecer una vez que, como decía recién Javier, podamos, darle, podamos vencer este, este, esta emergencia epidemiológica que todo el planeta está viviendo de una manera dramática y compleja. También a partir de la implementación de un sistema de registro de niños y niñas, el registro de la cobertura, el relevamiento de la, de la relación entre la oferta y la demanda, y del estado nutricional y ha sido una particular preocupación que hemos sumado en el trabajo el diagnóstico no sólo en general de toda la niñez y toda la primera infancia que vive en condiciones de vulnerabilidad sino hay una preocupación particular sobre la niñez y la primera infancia que vive en la zona de las islas en la provincia de Entordillos que lo hemos sumado como eh, como un foco de preocupación y de atención en, en esta relación que sostenemos. Así que, muchas gracias por, por, por estos minutos de atención, eh, quiero agradecer mucho, no solo al equipo de UNICEF, sino a todo el equipo provincial, y, y a Marisa, que el año pasado estaba al frente del COPNAF y hoy es Ministra de Desarrollo Social, y a la que le quiero ceder la palabra para, para terminar de presentar esta, este trabajo que ha sido muy rico, y de mucho, mucho aprendizaje para todos los que estuvimos involucrados en él. Muchas gracias. ¿Tengo volumen? Bueno, muy breve nomás, Adrián, gracias, ha sido más que claro todo el desarrollo. A mí me parecía importante sí compartirles eh, un poco en clave también de la síntesis que hace Javier, ¿no? Cuando habla de todo el tema de la inversión, yo iba siguiendo eh, la cuestión de las, de las imágenes y creo que el desafío que tenemos ahora, sobre todo los, los organismos en esta primera instancia de la mesa, que es una mesa interministerial que después va a incluir a las organizaciones de la sociedad civil a los medios de comunicación a las universidades pero nos dimos un primer tiempo de trabajo eh, las áreas eh, del gobierno provincial porque entendemos también que poner en práctica poner en juego todas eh, todos estos lineamientos nos va a llevar un tiempo de articulación real de debate interno en esto, y sobre todo, ojalá nos permita, por ejemplo, decíamos, pensar en el 2022, ya el 2021, no, en algunas líneas de presupuesto participativo conjunto entre las distintas áreas con eje en primera infancia. Es decir, para nosotros eh, en este momento es todo un desafío el poder sostener esta transversalidad de la política de primera infancia que el gobernador instaura a través de la mesa y poniéndolo en la agenda pública y poder pensar acciones concretas traducidas en metas y que nos permitan revisar las planificaciones de cada área por un lado, pero por otro lado también ajustar las cuestiones presupuestarias para poder repensarlas. Eso nomás. Creo que el desafío es ahora, en eso uno celebra y agradece el apoyo de UNICEF. Para nosotros es fundamental en la coordinación y en el acompañamiento en este momento de conformación y de debate al interior de la mesa, porque entendemos que estos procesos son más lentos que lo que uno quisiera, y que en el orden del discurso por ahí podemos avanzar pero cuando llegamos a la puesta en práctica nos llevan otros tiempos y otros procesos. Así que me parecía importante de, de recuperar esto y de eh, poder también eh, señalar ¿no? eh, que es muy gratificante cuando hay todo un trabajo de investigación, de producción, porque eh, Javier... Adrián, perdón, no lo planteó acá, pero él hizo todo un diagnóstico de la situación en Entre Ríos respecto de primera infancia, que para nosotros fue fundamental porque fue un puntapié que nos desnudó y nos mostró mucho de la realidad de lo que hoy estamos pudiendo profundizar, que también nos obligó a los organismos a mirarnos donde estábamos superpuestos en el territorio y que también nos dio herramientas hoy para poder pensar cómo involucrar a los gobiernos locales en esto. Era compartirles esto, que en realidad eh, es un gusto cuando hay todo un proceso de reflexión y que uno después puede tener la oportunidad, porque yo creo que es una oportunidad que tenemos hoy en el Estado provincial todos los ministerios, de intentar ponerle carne, como uno dice en carnadura, a este proyecto y hacerlo jugar eh, para ver si logramos, ojalá en un año, estar evaluando el desempeño de la mesa, validando o no algunas de las cuestiones que pudimos eh, construir cuando las fuimos pensando a través de todo el proceso del observatorio y si no reformulando las que haya que reformular en esto tan dinámico que tenemos en la sociedad. ¿no? Pero era compartirles nada más que eso, eh, agradecer que hoy no lo pude agradecer a todo lo que fue el equipo del observatorio, eh, a través del personal eh, del ministerio y a través también del equipo, acá la veo a Nancy eh, del Comnaf, al equipo de la facultad, que esa unidad ejecutora que ellos sostuvieron hizo que más allá de que cada uno de los consultores trabajaba en sus líneas, pudiéramos tener espacios de encuentro, de retroalimentación, que la verdad creo que es lo que también nos llevó a poder llegar en algún punto a esta estrategia, valorar todo el trabajo y poder estar planteándolo hoy como una política de Estado, que me parece que esto es lo, lo fuerte a rescatar. Nada más. Muchas gracias, Marisa. Bueno, por último nos queda pendiente la última línea de resultados que era referida a la consolidación del registro de políticas alimentarias eh, llevada a cargo por el contador Brunner. Así que, Nico, si tienes la presentación y ya por último cerramos con, sí, con estos resultados. Vamos a ver si la tercera es la vencida. La tercera es vencida, sí. dicen. Dicen, a ver si abre, sí. Ahí... Ustedes sí, díganme si se ve correctamente. Sí. Sí. Bueno, como decía Gabriel, bueno, en primer lugar, buenas tardes para todas, para todos. La verdad que un gusto agradecer además a las autoridades, sobre todo del, del gobierno de la provincia, de, también de UNICEF, lógicamente, eh, y de la universidad y la facultad. La idea es contarles hoy un poco el desarrollo de esta línea, digamos, de trabajo, estaba nominada Consolidación del Registro de Políticas Alimentarias, incorporando información sobre el sector educativo, educativo, mapeo y análisis sobre la oferta estatal de políticas. La línea pone acento sobre las políticas alimentarias llevadas adelante por el gobierno de la provincia de Entre Ríos y puntualmente a través del Ministerio de Desarrollo Social para, eh, digamos, o, o a través de... Eh, digamos, dos programas centralmente, que son, por un lado, comedores sociales, ¿sí? comprensivos o abarcativos de lo que veremos más adelante, comedores escolares, infantiles y comunitarios, y también de ancianos, y por otro lado, como otra política, o que digamos se desarrolla a través de un programa, es el de tarjetas alimentarias. La idea, a los fines de, de dar comienzo un poco eh, a la presentación, es hacer una breve eh, evaluación o análisis de, de corte presupuestario, ¿sí? eh, incorporando como periodo bajo análisis desde el año 2010 y hasta el 2018, que fueron los periodos a los que pudimos acceder ¿sí? al momento del desarrollo de esta tarea. El trabajo, al igual que sucedió con la primera línea que se presentó, eh, se desarrolla sobre la base de las ejecuciones presupuestarias ¿no? del gobierno de la provincia eh, en, esta primera, en este primer gráfico se puede observar inicialmente la evolución del presupuesto de, del Ministerio de Desarrollo Social a lo largo del periodo, ¿sí? analizado a valores constantes, eso es lo que se observa en la línea de color rojo, ¿sí? que tiene una marcada, digamos, un marcado descenso entre los periodos 2010 y hasta el año 2013, ¿sí? Y, digamos, marca o cambia de tendencia y empieza eh, en alza hasta el año 2017 y al igual que veíamos hoy también se ve un descenso en el año 2018. Y al mismo tiempo, en el mismo gráfico es posible observar cuál es la participación que ha tenido el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social en el total del presupuesto provincial. El desarrollo en el periodo también eh, tiene algunas similitudes con, con lo primero que observamos, es decir, hay una reducción en la participación de manera más marcada hasta el año 2013, pero se mantiene incluso hasta el año 2015, ¿sí? y a partir de allí se observa un crecimiento ¿sí? permanente del periodo 2015 a el 2018. Esto es en la participación del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social sobre la totalidad del presupuesto provincial. Avanzando un poco más y yendo al interior del presupuesto del Ministerio, este gráfico lo que muestra es la participación que tienen allí, en ese, en ese presupuesto, las políticas alimentarias. Y puntualmente los dos programas que vamos a analizar Sí, presupuestariamente nominados como programa número 16 y 17, el programa de comedores sociales, por un lado, y el programa de tarjetas alimentarias. Tal como se evidencia, durante el periodo, ¿sí? si bien no es absolutamente homogénea la participación de las políticas alimentarias en el presupuesto del Ministerio, oscila entre el 62 y el 72% del total del presupuesto. ¿Sí? identificándose de manera muy clara como la principal política alimentaria, y como la principal política alimentaria no solo del Ministerio, sino también será de la provincia, la de comedores sociales, ¿no? que llega a representar en el año 2015 el 60% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Y entonces aquí lo que se plantea es un poco seguir profundizando, y en este caso en particular sobre el programa 16, comedores, eh, en el gráfico lo que se observa es la evolución del presupuesto de comedores a precios constantes del año 2010 durante el periodo 2010-2018. ¿sí? Se observa, en términos generales, digamos eh, que el presupuesto total se mantiene relativamente estable. ¿sí? Hay un pequeño crecimiento del 3% si se hace una evaluación de, de punta a punta, esto es 2010 versus 2018, sin embargo, es también interesante evaluar cuál ha sido eh, la evolución de la partida de transferencias destinada a los comedores, esta partida es la que solventa, digamos, primariamente los gastos para la adquisición de, de, de los insumos, ¿no? de la compra de, de los alimentos, vamos a ver un poco la metodología a través de la cual se implementa un poco más adelante, lo que sí se observa es una reducción en la partida de transferencias durante el periodo analizado, sí, y en términos comparativos, de 2010 versus 2018, en una caída del 27%. Ahí puntualmente, sobre la evolución de la partida de transferencias, medida de precios constantes, es posible además incorporar otro análisis que tiene que ver con las fuentes de financiamiento de esas partidas, ¿sí? Como se observa, mayoritariamente están solventadas con fondos provinciales, están en, en las columnas digamos que se ven en forma horizontal de color azul, lo celeste. Sin embargo, sí es evidente eh, digamos eh, la pérdida en la participación de los fondos nacionales para hacer frente a las partidas de comedores. Eh, en los primeros años de la serie se observa una participación por parte de fondos nacionales, mayor al 15% y cercana al 20%, ¿sí? llegando al año 2018, ¿sí? a encontrarse dos puntos por debajo del 10%, es decir, evidentemente ha habido una retracción del financiamiento nacional para eh, el impulso de esta línea a lo largo del periodo eh, bajo análisis. Y en lo que respecta a digamos, tarjetas alimentarias, el programa número 17, en el presupuesto, sí se evidencia una caída mucho más significativa en términos constantes, también medida a de valores del 2010, del 65% entre el año 2010 y el año 2018, aunque aquí la evolución es más simétrica, es decir, el total del presupuesto que tiene asignada esta partida se ve reducido, pero también, eh, digamos, en, en igual cuantía sucede lo mismo con la partida de transferencias. Eh, allí la explicación es, es más clara. La partida de transferencias representa el, el 90% del presupuesto de este programa. Ahora vamos a, a profundizar un poco más en cada uno de, de los mismos. Y allí, cabe consignar también, observa de manera muchísimo más marcada. Eh, digamos, cómo se ha, ha ido evolucionando y cómo se advierte, digamos, la falta de financiamiento. Es un programa que, a diferencia de comedores, tiene, o tenía inicialmente un financiamiento mayoritariamente del, del gobierno nacional, ¿sí? eh, en el año 2011 llega prácticamente al 90%, y en general durante todos los periodos bajo análisis, menos el 2018, Siempre fue superior al 70% el financiamiento nacional, siendo que en el 2018 se observa así una reducción muy significativa en ese financiamiento, quedando por debajo del 50%. Estos datos buscan inicialmente contextualizar y mostrar a través de los datos presupuestarios eh, la información digamos, disponible en torno a los programas en particular y a las políticas alimentarias. Cabe consignar de que resultaría, eh, digamos, importante o, o, digamos, como una cuestión a, a, a mejorar. Creo que se podría trabajar incluso para que esa información presupuestaria pueda eh, obtenerse también a nivel de subprograma, es decir, dentro de comedores y dentro de tarjetas alimentarias, poder plantear eh, alguna apertura adicional. Eh, eso, de alguna manera, queda en evidencia eh, en el trabajo que se presenta. Eh, como segunda instancia, la idea es hacer alguna evaluación del de funcionamiento y una caracterización y evaluación del alcance de estas dos políticas, eh, digamos, que se llevan adelante, o esta política alimentaria a través de sus dos programas que se lleva adelante eh, en el gobierno de la provincia de Entre Ríos, iniciando por comedores sociales, que es sin dudas y como veíamos... Hace un rato, la principal política alimentaria ¿sí? en, en Entre Ríos. Hablo de remarcar acá que dentro de lo que es comedores sociales, ¿sí? están, digamos, eh, integrados, ¿sí? lo que son comedores escolares, comedores infantiles o comunitarios y comedores de ancianos. Todo lo que es el funcionamiento, ¿sí? en general, de lo que son comedores sociales, está regulado por una norma que data del año 2003, centralmente es el decreto 5391, está próximo ya a cumplir 17 años, es de fecha de octubre de 2003, y que ha sido adecuado, modificado, de manera muy particular, en el año 2013, en donde está un poco desarrollado cuál es el eh, digamos, modelo de gestión o el esquema de funcionamiento de los comedores sociales. De manera sintética, en el trabajo están expresados como modelos de gestión. Este cuadro trata de sintetizar algunas de las características salientes de este funcionamiento. Aquí en particular, digamos, voy a, a marcar y a, a reforzar, dentro de lo que son comedores sociales, ¿sí? puntualmente los comedores escolares. ¿Por qué estos? Y básicamente, porque eh, son en términos, digamos, de, de alcance y en términos presupuestarios, sobre todo, ¿sí? eh, la política más significativa, digamos, eh, la iniciativa, digamos, se lleva adelante de manera eh, más, más sostenida, más fuerte, ¿sí? tiene, digamos, en términos presupuestarios, alcanza a aproximadamente el 95% del presupuesto de comedores sociales. Eh, los comedores escolares, están a cargo de la dirección de comedores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, hoy nos acompaña su director, Ariel Wilber, con quien hemos estado trabajando durante buena parte del año pasado en torno a, este, a esta línea de, de trabajo. La compra y distribución de los insumos, sintéticamente, se encuentra a cargo de los responsables de los establecimientos educativos, ¿sí? quienes reciben para llevar adelante estas compras, una tarjeta de creer La asignación del servicio se hace a las escuelas, ¿sí? directamente, es decir, no a las personas, a, a los titulares de los derechos, sino al, a la escuela, que es la que eleva de alguna manera al Ministerio de Desarrollo Social los pedidos de manera anual. La definición del menú corre por cuenta del Ministerio de Desarrollo Social, una característica importante que se encuentra resaltada ahí es, eh, digamos, todo lo que es la preparación de comidas, ¿sí? Se encuentra a cargo de cocineros rentados, eh, dependen funcionalmente del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, los servicios son prestados en términos generales por los cocineros y también en forma complementaria por las autoridades escolares. Y los controles, sí, se encuentran a cargo de manera conjunta entre, por un lado, la dirección de comedores y por otro lado, el tribunal de cuentas de las provincias. Ese es, a grandes rasgos, el, el modelo de gestión, el funcionamiento, ¿sí? las pautas generales, que además en el trabajo se encuentran eh, vinculadas o analizadas de manera tal de poder establecerlas comparativamente con otras jurisdicciones, dado que existen trabajos eh, que dan cuenta de otras del funcionamiento de comedores en otras jurisdicciones del país, que realmente es interesante también profundizar, y creo que es a lo que apunta un poco el convenio marco que se ha firmado al inicio de la presentación del encuentro de hoy. Bueno, estos comedores, puntualmente en el caso de, de comedores escolares, prestan dos servicios alimentarios básicos, por un lado almuerzo o cena, y por el otro lado, lo que serían desayunos o meriendas. Pero algo de eh, el año pasado, el trabajo, de alguna manera, que se lleva adelante, en forma conjunta, inicialmente y principalmente con la dirección de comedores, tuvo que ver con la posibilidad de poder integrar la información ¿sí? que eh, tenía la dirección de comedores, que brindó la dirección de comedores, que de alguna manera recepta, a su vez, ¿sí? del de sector educativo, que tiene que ver un poco con cuáles son los establecimientos, el nombre de los establecimientos donde funcionan eh, los comedores escolares, ¿sí? el departamento al que pertenece ese establecimiento educativo, y lógicamente eh, los tipos de servicio y la cantidad de raciones. Los, estos servicios que se prestan, digamos, en este caso el de almuerzo y cena, pero también ocurre lo mismo para el caso de desayunos o meriendas, son servicios que se prestan de manera diaria, ¿sí?, las asignaciones mensuales que se efectúan a los responsables de cada uno de estos establecimientos surgen, digamos, de hacer un, un cálculo de la cantidad de titulares de derecho a la que asiste cada establecimiento o brinda ese servicio por 20 días hábiles que se estima, ¿sí?, eh, la duración promedio del mes por la cantidad de meses ¿sí? que se presta el servicio a lo largo del año. En los casos de almuerzo y cena, el cálculo se hace para 10 meses, ¿sí? en los casos de desayunos se hacen para 9 meses a lo largo del año. En este caso puntual, almuerzo y cena, el alcance ¿sí? que se ha verificado son 98.652 titulares de derecho y 1.014 establecimientos educativos en la provincia. La integración de esta información, ¿sí? es de decir, de la que disponía el Ministerio de Desarrollo Social, con, digamos, la información a la que se pudo acceder por parte de la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, ¿sí? posibilitó integrar a esa información que tenía el Ministerio de Desarrollo Social, información proveniente del padrón oficial de establecimientos educativos, ¿sí? que está a disposición en esta oficina nacional, y también la posibilidad de integrar dicha información con el mapa nacional educativo. ¿Sí? Esto, primeramente, lógicamente, permitió, digamos, una identificación más completa de los establecimientos educativos, pudiendo precisar muchos datos del tipo, digamos, localidad, domicilio, real del establecimiento, teléfonos de contacto, entre otros, pero también, lógicamente, la georreferenciación, es decir, la ubicación en el territorio de cada uno de eh, los establecimientos donde se realiza la prestación de, de los servicios que estamos analizando, y una primera caracterización. En este caso puntual y respecto al servicio de almuerzo y cena, ¿sí? se pudo identificar que el 74% de los asistentes lo hacen en un ámbito ¿sí? eh, urbano siendo el 26 restante asistentes que lo hacen establecimientos que están ubicados, ¿no? en ámbitos geográficos del tipo rurales. También es posible hacer esta diferenciación o esta distinción por el sistema de gestión del establecimiento, ¿sí? siendo, digamos, escuelas públicas de gestión estatal o de gestión privada, como se observa, en mayoritariamente eh, el, la asistencia se da en escuelas públicas de gestión estatal. Y al mismo tiempo, y pudiendo contar con esta información, lo que se hizo fue poder eh, digamos ordenarla y, y, y trabajarla a nivel de división política del, del territorio de la provincia, en este caso por departamentos, esta distinción, o, o digamos, poder definir el alcance ¿sí? y poder analizarlo a nivel departamental, Posibilita además integrar otra información, que en este caso estaba a disposición en la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Entre Ríos, que tiene que ver con la cantidad de asistentes a establecimientos educativos. Esto fue realizado para el año, digamos, 2019, con una, una proyección sobre los datos existentes que tenía la DEC, ¿sí? de manera tal de poder hacer alguna evaluación en términos relativos de la cantidad de de asistentes a comedores sobre la totalidad de alumnos que concurren a esos establecimientos a nivel departamental. Esta información se presenta, digamos, en carácter agregado y a nivel de departamento. En términos globales, sí, se obtiene, digamos, eh, o se puede asegurar que en Entre Ríos uno de cada cuatro alumnos almuerza o cena en un establecimiento educativo. Sí. Ahí en el mapa lo que. Eh, pueden observar básicamente es eh, un poco esa síntesis, porque ese número de uno cada cuatro es un número que a, al interior de la provincia puede ser bastante heterogéneo, ¿sí? podrán observar eh, en el gráfico, en color rojo, digamos de manera muy marcada, los dos departamentos de la provincia que tienen obviamente porcentajes de asistencia más altos, ¿sí? como lo son Feliciano y la de Libicuí, bueno, en un color más tenue, los que se encuentran detrás y un color, digamos, un color blanco, aquellos departamentos que tienen, en principio, un menor nivel de asistencia a comedores respecto a la totalidad de los alumnos. Una, un ejercicio adicional que se desarrolló a partir de, de esta información y de esta evaluación, es la posibilidad de analizar esa distribución, ¿sí?, quienes conocemos un poco los datos de carácter socioeconómico de la provincia, sabemos e identificamos cuando vemos islas y felicianos, que son en general los departamentos que tienen, digamos, indicadores sociales eh, del tipo pobreza o, o niveles de NBI más altos, ¿sí? a partir de lo cual lo que se propone es, digamos, simplemente hacer un cálculo, un coeficiente de, de correlación entre la cantidad de asistentes sobre el total de alumnos para cada uno de los departamentos de la provincia y un total de población ¿sí? eh, con NBI o el porcentaje de población con NBI para cada uno de los departamentos. De ese cálculo lo que se obtiene es un coeficiente de correlación del 0,75, 379, que es un coeficiente, digamos, positivo y realmente significativo, que demuestra un poco que ambas variables que en este caso se presentan tienen un grado de correlación importante, es decir, varían en el mismo sentido y bien pueden entenderse que tienen, eh, digamos, una correlación importante entre ambas. Siguiendo con este análisis, eh, algo similar se desarrolló para el servicio alimentario de desayuno o merienda. Es un servicio que tiene un nivel de cobertura mayor, ¿sí? aproximadamente tiene un 50% más de titulares de derecho que acceden a este servicio. ¿sí? Son 145.779 en toda la provincia, en un total de 1.690 establecimientos educativos. Y en términos de caracterización, estos, estos números son muy, muy similares a los que se observaban para los casos de almuerzo y cena. Esto es eh, el ámbito geográfico en el cual se llevan adelante estos servicios y también el sistema de gestión de los establecimientos. Y también es posible aquí hacer alguna evaluación respecto al eh, alcance, respecto a la totalidad de alumnos que asisten al digamos, establecimientos educativos en la provincia, en los distintos niveles, vamos a ver, digamos, que en términos generales, eh, antes nos encontrábamos eh, con uno de cada, cada cuatro, es decir, con el 25% de los alumnos asistían a, a comedores para los servicios de almuerzo o cena, y en este caso nos vamos a encontrar con un ratio todavía mayor, cuatro de cada diez, es decir, un 25%, perdón, un 40%, de los alumnos, ¿sí? desayunan o meriendan en escuelas en la provincia de Entre los Ríos. Esos ratios también eh, en el mapa han sido segmentados ¿sí? por eh, los porcentajes de alguna manera en, en los distintos departamentos de la provincia. Se vuelve a observar, digamos, eh, de manera muy clara la situación de islas y de Feliciano, aunque aparecen otro grupo de eh, departamentos también. En, en el centro de la provincia, o en la franja del centro de la provincia, también tienen valores bastante oscuros, con lo cual lo que estarían mostrando son tasas altas de asistencia a, a los servicios de desayuno y de merienda. Eh, y aquí también se vuelve a replicar este cálculo eh, del de coeficiente de correlación. Aquí lo que vamos a encontrar es un coeficiente de correlación del 0.55, es decir, un coeficiente positivo, pero no tan significativo como el de almuerzo y cena, es posible que parte de, de la explicación de esto tenga que ver con la mayor cobertura que tiene este servicio, ¿sí? a lo largo del territorio de la provincia, es dable pensar que si la cobertura fuera del 100%, ¿sí? el coeficiente de correlación sería cero, es decir, diríamos que las variables no se encuentran correlacionadas. y lo que ha sido comedores eh, escolares, ¿sí? como les decía, es el principal componente dentro de lo que es comedores sociales, representa aproximadamente un 95%, y dentro de lo que es comedores escolares, un poco la idea era presentar la información que se ha podido recabar, integrar y consolidar, eh, a los fines de hacer algunas evaluaciones para los servicios, ¿sí? por un lado de de almuerzo y cena y por otro lado de desayuno o merienda, dependiendo del caso. En este caso una breve reseña para complementar en comedores sociales eh, refiere a comedores comunitarios, aquí el esquema es mucho más simple en torno al, al funcionamiento eh, y además eh, porque este tipo de asignación digamos que, que se realiza o este apoyo suele tener, y esto surge un poco a partir de las entrevistas que pude desarrollar con la gente de, del Ministerio, como un complemento, es decir, en general eh, son aportes que se desarrollan desde el Ministerio a organizaciones sin fines eh, de lucro, en general municipios, comisiones vecinales reconocidas o otra eh, ONG, pero que eh, en muchos de los casos además reciben otro tipo ¿sí? de aportes o de... De, de fondos, digamos, para, para complementar, y en realidad lo que hay aquí es un acompañamiento por parte del gobierno provincial. Aquí no hay una estructura por parte del Ministerio en términos de, eh, digamos, lo que es la preparación de comidas, ¿sí? que es un gasto muy relevante en la parte de comedores escolares. Aquí lo que es la compra y distribución de insumos, como, eh, digamos, eh, la definición de los menús, la preparación de las comidas y demás, corre por cuenta de la institución u organización que tiene a cargo ¿Sí? El, comedor, el comedor o en su caso el merendero y otra cuestión importante eh, a identificar acá es que estas asignaciones, digamos, se hacen teniendo en cuenta que, digamos, no hay eh, un formato uniforme u homogéneo a la prestación de estos servicios es decir, hay comedores o merenderos que tienen prestaciones de manera diaria, hay otros que los hacen, por ejemplo, clubes los fines de semana. Hay otros que los hacen de manera semanal, pero digamos, no todos los días, dos o tres veces por semana, por ser el caso. Y al mismo tiempo, las raciones que se asignan tampoco son homogéneas. Es decir, no existe una asignación tipo como sí si sucede en el caso de los comedores escolares. ¿sí? Eh, el almuerzo o la cena tiene un valor establecido y el desayuno o la merienda tiene otro. En estos casos, las asignaciones tienen distintos valores, a partir de lo cual se torna un poco complejo poder hacer una evaluación comparativa, digamos, que permita hacer algún tipo de comparación entre distintos comedores, dado que la cantidad de asistentes no necesariamente es una buena variable para poder hacer esa evaluación, tampoco la cantidad de raciones, porque los, val los valores de las raciones pueden no ser idénticos, y entonces un poco en este proceso y en esta evaluación, lo que desarrollé es la idea de poder hacer una comparación a partir de la asignación mensual que reciben los comedores, en este caso esa información fue agregada a nivel de departamento, ¿sí? identificando para cada departamento la cantidad de comedores, la cantidad de asistentes, pero tomando como variable para poder ponderar y luego comparar ¿sí? la asignación mensual, es decir, el importe mensual que tienen los comedores de cada uno de los departamentos de la provincia. De esta manera, eh, digamos, y haciendo algún cálculo en términos relativos, eh, teniendo en consideración la cantidad de habitantes por departamento, digamos, se construye ese mapa que, digamos, resulta a partir de eh, la, la construcción de la inversión por habitante, digamos, por departamento en forma mensual. Sí. ¿Dos minutos? Sí. sí. Dos minutos, ya termino. Eh, un segundito, perdón que lo, lo corté. Thank you, thank you. Bueno, Aquí, digamos, se vuelve a plantear un poco eh, la posibilidad de hacer o de tratar de analizar esa distribución en términos de un indicador como es el del NBI, y volvemos a encontrar en este caso un coeficiente, ¿sí? Con una asignación, eh, digamos, coeficiente positivo y, y significativo, ¿sí? Dado el valor entre el monto que se invierte por habitante en cada uno de los departamentos y la población con NBI de cada uno de esos departamentos. Por último, eh, a los fines de, de recuento la idea es poder hacer una breve reseña de la otra gran política, ¿sí? o el otro gran programa dentro de las políticas alimentarias, que es el de tarjetas alimentarias, que ya no se lleva a cabo directamente desde la dirección de comedores, sino de la subsecretaría de políticas alimentarias. Bien hoy nos acompaña su, su responsable, a quien además aprovecho para agradecerle eh, realmente su predisposición. Al momento de la medición, esto es en... el eh, en el mes de agosto de 2019, la provincia tenía activas 53.275 ¿sí? eh, tarjetas, es decir, titulares de tarjetas, en general las mismas son asignadas a personas del sexo femenino, como van a poder ver, el 89% de los titulares es del sexo femenino, el 11% solamente del sexo masculino, y cada una de esas tarjetas es posible que tenga asociadas varios servicios, la totalidad, ¿sí?, percibe lo que se llama el servicio, digamos, de riesgo social, sí pero existen otros servicios, ahí tienen un poco, en términos de la cantidad de tarjetas, cuántas cuentan con esos servicios que, son, que están desarrollados y aplicados en el trabajo, que tienen que ver con el complemento nutricional, con las personas que tienen digamos patología de celiaquía y eh, embarazadas de bajo riesgo y riesgo también nutricional para familias numerosas. Eh, respecto a las tarjetas, el análisis que se plantea o que se desarrolla sigue un poco el, el criterio que, que se desarrolló para el primer programa, es decir, una evaluación a nivel departamento, ¿sí? En términos generales o globales podemos llegar al número del de 13% de los hogares de la provincia recibe una tarjeta alimentaria, ¿sí? Todo a partir de los datos del de año 2010 proyectados al 2019, ¿sí? en términos de la cantidad de hogares, y vinculándolo con la cantidad de tarjetas. Y bueno, después un análisis, aquí nuevamente, eh, en tarjetas alimentarias por, por habitantes, que permite, ¿sí? eh, una, digamos, eh, poder expresarlo en el mapa de una manera ágil para poder hacer alguna, alguna evaluación. Bien siguiendo un poco la mecánica que se había desarrollado hasta acá, y vinculando las tarjetas que se otorgan por cantidad de habitantes respecto a la población con necesidades básicas insatisfechas, se vuelve a evidenciar ¿sí? esta, esta relación, digamos, positiva y significativa, ¿sí? que en buena medida podemos decir, como es de esperar, además, digo, de que las los departamentos con eh, mayor cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas estarían teniendo mayor nivel de, de recepción de estos servicios ¿sí? eh, alimentarios a lo largo de la provincia. Bueno, sintéticamente, digamos, esa sería un poco la, la presentación. Les agradezco el tiempo y, y quiero además eh, aprovechar eh, para agradecerle al personal de, del Ministerio de Desarrollo Social, en particular a las chicas del Observatorio, a las cuales creo que varios ya hemos mencionado, y también en, en mi caso particular a Ariel y a Lautaro, que, que la verdad que siempre han mostrado mucha predisposición y que han trabajado articuladamente para poder llegar eh, al desarrollo de este trabajo. Muchas gracias. Bueno, bueno, Nico, muchas gracias. Muy muy interesante la presentación. Eh, y si les parece, vamos cerrando la actividad ya, ya que se nos ha ido un poco del horario establecido. Así que, bueno, volver a agradecerles a Marisa, Eduardo, a Gabriel, a Sebastián, y bueno, y a todos los que nos han apoyado en esta actividad, y seguro nos volveremos a encontrar en, en próximos encuentros en función de las actividades que vamos desarrollando. Así que muchas gracias. Bueno. Gracias. gracias. Gracias. Vamos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Javier. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Eduardo.